Buongiorno da Pablo Tu voy a tus objetivos Soy una persona que manja tantísimo carbohidrato Soy una persona golosa Que no hay reayunir tus objetivos Yo te invito a hacer Cueste entrenamiento. Oye, un Tabata Interval Vamos a elaborar hoy cardio, cardio, cardio. Vamos a tonificar y vamos a elaborar anche el abdomen. Vamos a hacer un circuito muy variable. Voy a, voy a iniciar con 30 segundos de la corda veloce. Ta, ta, ta, ta. Dopo la pausa, pausativa, meto ejercicio de abdomen. Dopo inicio con la corda piano, piano. Vamos a hacer esto. Cosí le enviamos una información a nuestro cuerpo. Que, que debíamos meternos en forma. Yo invito a todas las personas que, a que fachan cueste de entrenamiento al menos de 3 a 4 vueltas a semana. Invito, le envío, envío un saludo muy especial a Miquela, Francesco, Giuseppe, Guido, Sergio, Jerry. A tutti voi, le, gracias por el sosteño Yo espero que este ejercicio sea eficaces si tú seas disciplinado al menos hazlo de 2 a 3 vueltas a semana, ¿ok? No es tiempo de perder, vamos a, a ver la hidratación de porque será un ejercicio pa, pa, pa, pa, pa. continuo. Ah, muy bueno cueste, muy bueno, muy bueno. Adiós no nientes sudores, veámoslo cuánto porque lo hayamos dopo cueste, cueste allenamento. Allenamento, vamos a dopo cuando finamos Este este entrenamiento vamos a a mover un poquito la, el bachino, el bachino, cambio, giro. Vamos a saltar la corda. Mmm, como he primo vamos a hacer veloce, lento, lento, veloce. Y en la pausa, meto ejercicio de abdomen. 20 segundos de ejercicio de abdomen. Cosí ayudamos a esmaltir y a meternos en forma en corto tiempo. Repítelo, detuve a tres vueltas, si Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete de eso. Ok, muévete, muévete un poquito, muévete, muévete, muévete, muévete. <ríe> Aunque a mí me hecho tantísimo el carbohidrato, por yo me, me masacro. Bacho me ejercicio aeróbico, hacer ejercicio de pesa, de intercambio, tabata, corpo libre, con, con tu y los atreces. Ok, perfecto. Voy a acercar mi timer. Vamos a hacer este circuito tabata intervalo. Para meternos en forma en corto tempo. Perfecto, perfecto. Aproximadamente, esto dura 12 minutos, no es que sea così así. Así lungo, lungo, lungo, lungo Respira profundo, respira profundo, no se será espacio para le pausa. Esto será, pam, pam, pam, pam, pam, bomba, bomba, bomba. Perfecto, perfecto. Le subo el volumen a nuestro, nuestra bocina, a nuestra caseta y se va. Prepárate. 3, 2, 1, via. 4 3 2 1 0 Ok ok una falla una falla técnica una falla técnica una falla técnica una falla técnica la corta <ríe> no la había visto mente ok prepárate nuevamente prepárate 3 2 1 Vía 4 3 2 1 0 Lentamente, lentamente, lentamente, lentamente, 30 segundinos, 30 segundinos, relázate, relázate. rilázate, amortigua la caduta, salta la corda, piensa tanto estrés, piensa positivo, guarda de frente, son 30 segundinos, pues así, eh, nuestro, a sigue abdomen, 20 segundos de abdomen, la próxima que fachamos de corda lo fachamos più veloce, più veloce, ta, ta, ta, ta, ta nuestro cuerpo es de la zona del confort. Ok, pa, pa, va, pa, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, va, va, va, va, va, veloce. Più veloce, più veloce. Y ah. Corta, corta, <ríe> tú dices a pausa, dices a pausa. Piano, pianino, piano, pianino, piano, pianino, piano, pianino. Cambio deve velociità Piano pianino Plan, plan, plan Avrò chiudo Corta, a corta pio Tú tu salta como mi bobe. si te da dificultad y al que diamantes fue lo normal Atome. Atome. Curso, curso. Oh. Don tila, kau como un cabalino, guarda, piano, piano, la próxima, nos cachamos vivo a noche, son buenísimos pero, de malvire, meterte en forma, cambio, más grande, más buenas noches. corda, talón indietro piano Nie w mniej. Już noc. ahora aquí piano uno, dos uno, dos uno, dos uno Do it Muy buena noche. Sudo, sudo, sudo. Miquela, Francesco, Giuseppe, Guido, Sergio, Jerry, ¿cómo andamos? Plan invertida. Sube el club, sube. Più veloce, più veloce. Continua, eh. Adome no, su, su, su, su, su, con un solo pie uno solo, uno solo, piano Cambio de pie. Siempre piano. En la próxima, un solo pie de pio de noche. Continúa. Plan, plan, plan. Con un pie de veloce. No Ejercicio eficaz para meterse en forma veloce. Salmo salmo salmo salmo salmo salmo Continua, andiamo, andiamo, falta un pasticcio, salta, salta como voy, salta como voy, salta, salta como voy, salta, salta, salta, salta, salta, sí, sí, sí, salta, poquito, puñitos así fáciles, gracias, gracias, veramente a todas las personas que se son arenados con este ejercicio intervalo intervalo pero bruchar tuto così, puedes manjar el carbohidrato la pasta tante dulce pero siempre tú le vienes el ejercicio el ejercicio aeróbico porque si tú manja manja manja y fai poca actividad física eh, alora tu cuerpo a un cambio notorio gracias veramente a todas las personas que se han alisnado hoy con con este canal y con fisima, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Eh, Hay visto que es poco, ahora te invito a que tú lo repitas nuevamente, ok? No me dimenticare de fare de cuore, Pablo.